¡Necesa Vendrán. Es vendrán. Ja Ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma Oh no, veo un fantasma Corre, veo un fantasma Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombie! ¡Oh, oh no. no! ¡Veo un zombie! ¡Cuidado! Oh, ¡Veo un zombie! ¡Ja ja, ja, ja! ¡Es Halloween ya! ¡Ni un alma hay! ¡Escucho pasos! ¿Quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, oh. oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda!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 Vampiro dudu, tiburón vampiro dudu, tiburón vampiro dudu, tiburón. Yeah! Tiburón monstruo dudu, tiburón monstruo dudu, tiburón monstruo dudu, tiburón.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 es gritar fantasmas en cada rincón Espectros, encuentros, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween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 ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! Oh, oh, oh, oh. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja ja ja ja ja ja ja Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya ja ja